Vamos a San Jordi, felicidades a todos los Jordis que vean este vídeo. Aunque como se sube el sábado, el sábado ya, estar, ya habrá pasado la fiesta y veréis lo que compramos, ¿vale? Bueno amigos, vamos hacia la biblioteca, que mi hermano por la mañana ha dejado puntos de libro y a ver cómo si se han regalado bien o qué. En la mañana hemos comprado mucho, ya lo enseñaremos, y ahora Solo quiero comprar una cosita de nada, pero es un libro cómic, pero es bastante caro, así que bueno, en la Andrómina de Terraza. Bueno, y no me ha gustado mucho, 4.95, en total de segunda mano, unos cuantos libros. Bueno, resulta que hay mucha gente en la villa, quizás es porque todavía no han abierto por la tarde, o quizás hay alguien firmando, pero no es mi hermano, porque todavía no ha acabado el libro. Bueno, gente, gatitos y gatitas. Bueno, gatitos y gatitas, a la Biblia no podemos ir ahora porque todavía está cerrado, están abriendo de nuevo y la gente, yo, la gente está afuera y, y hablando y cosas. Y ya pasaremos después sin que cierren. A ver cómo ha ido los puntos del libro. Que entre. Pues a lo mejor, pues, ¿cómo se dice en castellano, coger el punto del libro. ...y quizás toda esta gente que entre, que estaba delante de la puerta... ...se llevará a un punto de libro de los que yo hice. Bueno, vamos a saludar un poquito a Jordi Wild. Hola, Giorgio. Pues el caso es que... ...todavía play no ha subido vídeos y tú sí. No habrá pasado nada... ...como que se haya, ya sabes... ...por lo que le echaste. Bueno, es igual. Bueno, y este vídeo es un poco improvisado... Porque no teníamos pensado hacer vídeo, pero como ese, este sábado necesitamos vídeo y no tenemos ninguno todavía, lo estamos grabando el jueves para montarlo el viernes y el sábado subirlo no, y eso, programarlo, no, programarlo no, y tener vídeo. Que si no, no tenemos ninguno. Y eso que a veces teníamos dos o tres programados para diferentes semanas, pero bueno. Pero y me... el video de el montaje del director no el... Sí, digo, sí. el montaje del director no sé qué pasa tú te el... encargas de ese canal sí, que... ah, hubo una semana que no hubo vídeo porque se me olvidó pero está hecho así que el próximo día el pán, próximo día no, lunes en el montaje del director del, del espectador Pío, pío, más bueno. Más y ya está de momento qué bonito ¡Dime! Qué bonito era hasta que me acabas de joder el vídeo Bueno, estamos subiendo a estas escoleras. Que hay muchas escaleras. No los hemos contado Pero hay muchas y me he cansado ¿Veis a mi hermano? Está por ahí, pues voy a hacerle un susto, ¿vale? ¿Veis a mi hermano? Pues le vamos a hacer una broma Venga mm -hmm. Mm -hmm. Bueno, creo que esta cámara tiene detector de coches, porque cada vez que intento hacer una foto de las paradas, eh, salen los coches en medio, se hace la foto. Y Si no salen coches, no se hace la foto. Bueno, la andrómina está cerrada. Ahora, a las 5 abren. Así que estoy pasando por la hierba, que no sé si se puede hacer, y vamos a ganar un poco de tiempo para después ir a comprar. ¡Libro! Sony 45 y parece que está abierto, pero eh, oficialmente abren a las 5, así que no, son las 4 y 45, todavía no vamos.